Hola a todos, bienvenidos al canal Venga, el colega Bienvenidos a War Thunder Vídeo número 106 El primero que subo aquí en el escenario de Ciudad del Sol He jugado varias partidas Tanques la BR 7.3 Y esta vez con un solo escenario para los que no hayáis jugado mucho en este escenario es bastante temible ciudad abierta, grandes avenidas venga vamos esta es la vía del tren esta es la manera más rápida de llegar a la zona de en medio o sea hoy es la zona la única zona por conquistar así que allá vamos BMP a toda pastilla vamos a intentar llegar rápido intentarnos hacernos con la zona que es aquí de lo que se trata Y defenderla Es jodido porque por aquí hay muchos sitios En muchas esquinas, edificios, palmeras Puentes y encima Estás a campo abierto Estás totalmente vendido Vamos, rápido, al lío ¡Ah, ¿Qué es esto? Venga, vamos, vamos, venga, ¿qué es esto? Ah, ligero, venga, un, un ratel Misil, misil, misil, misil. ¡Ah! Nada No me dio tiempo ni esquivarlo, ahí está el colega ...y uf, ningún obstáculo... ...muchas veces un, cualquier algo... ...cualquier farola... ...cualquier cosilla que esté delante del misil... ...venga salimos con el objet... ...objet 120... ...cualquier cosita... ...ah, objetivos destruidos... ...perfecto, ojo por ojo... ...bueno pues se ve que este... ...de extinción de incendios... ...pues no llevaba nada... ...ese daño que le he infligido... ...ha sido lo justo para... ...eliminarlo... ...en otras circunstancias... ...pues el tío seguiría vivo... ...venga vamos a, ...con el 120... ...lo he dicho con los misiles son muy letales pero cualquier objetito cualquier farola árbol lo que sea si está adelante te puede salvar el culo en un momento determinado bueno ese puente no es está un poco más lejos venga mi compi el T4400 avanzando por ahí venga ahí van tanque pesado vas demasiado lejos tío está la partida ahora a 50 50 acabo de empezar ya con una baja, estupendo Venga, esa marca por ahí delante A mi compañero se para Venga, disparos Más disparos, recibo Venga, disparo a la derecha Venga, otro disparo Ese viene. Venga, más Vaya, otro más Me parece que por aquí nos están dando por todas partes Venga, se está reparando Yo soy muy blandito Venga, ese disparo viene de por ahí, de por ahí, de por ahí, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Venga, por ahí está. Yo aquí en medio no hago nada. Con este bicho, con Que nos toquen, vamos, frito, no veo a nadie. Venga, 900, es demasiado, 500. Venga, mi compañero se esconde. Este repara. Venga, marcar. Venga, ahí delante. Ahí delante está la marca. A ver, a ver, a ver. Ah, disparo, ya me han tocado. Vale. Ya me han visto. Venga, antia eso que es un antiaéreo. Venga, y esa marca por ahí delante. Vaya. Ahora estoy totalmente descubierto. No hay nada que me tape. No lo veo, no lo veo este tío. ¿Dónde está? Nada. STRV. Ese es un sueco. Ahí lo tienes. Justo debajo del puente. Para. Y así la protección, o por lo menos. Bueno, eso no te proteja de nada. Y S6, es vamos. No te protege nada, pero por lo menos no te ven Y ahora, pues me vieron Venga, IS-6 Pues nada, no pasamos de la del tren Pues esta vez ya no me meto más por ahí Venga, vamos a callejear Vamos a intentar meternos Pues estamos en la 5, ¿no? De la columna 5, pues por ahí vamos a intentar flanquear donde está ese compañero ese cazacarros ahí que es el que estaba cerca de A y venga, vamos al lío por aquí venga, y es ese 6 seleccionando el segundo proyectil perforante de punta redonda pues están relativamente cerca esa marca ahí, tanque ligero dos, dos ligeros dos marcas los pueden estar ahí arriba, en el puentecillo por ahí, pero claro, no se ve nada. Aquí si hubiera, me hubiera venido bien estos arbolitos para el misil. Pero no fue así. Venga, cruzamos rápido. Explosiones, no veo nada. 300 está bien nos estamos acumulando aquí ¿Quién? ¿Quién? Ya, está ya atrás ¿Quién te está zorrando? sea, qué hay por ahí? ¿Qué ¿Ves? Venga, con cuidado Bueno, eso es muy relativo Aquí ah. Si es que es, es igual, venga Ese fiat Ese compi avanza Esa marca está por ahí detrás Si es que aquí ya Desde cualquier esquina Tuerces y te encuentras Eh, que pasa nada Están tomando A Están tomando A Y nosotros aquí Sí, Hay tanque, marca, marca, tanque ligero Puede ser uno de los dos de antes Venga, vamos a ver bla, bla, bla. Venga, ese se compa por arriba del puente Por ahí no veo nada Bueno, el que, a lo que estaba pasando en a, no, no se ha llevado a cabo <risa> Vamos a decirlo así Venga, el FIAT ha subido por la rampa Va para allá Al ah, logro con esa parte Es casi la salida del respawn Están ahí al lado prácticamente Venga, esa marca, ahí al lado de A. Ahí, pegadito A. Venga, ahí disparan. Pues el caso es que eso, eso pareció un avión. Y nuestro, pues no me da cuenta. Venga, tanque pesado. Tanque pesado por ahí. Venga, Santiario tomando A. Vamos. Otro tanque pesado. Varias marcas. Las fuerzas aliadas han tomado... Bien, bien, hemos tomado A. Perfecto, ¿eh? Ahí está, ese, ese, ese es uno de los que ha. Pues eso es un mouse. Un mouse ha llegado hasta aquí. Venga, vamos a defender a menos, si es que están en, aquí en un momento llegan, en un momento desde el respawn, estás aquí en menos de un minuto, los tienes aquí encima venga, tanque ligero, venga sabioncito nuestro peinando la zona echando un vistazo no se oye nada antiaéreo aéreo. El vuelo, el vuelo, el vuelo. A ver, a ver, a ver. Parece un avión, puede ser nuestro. Estamos por delante del enemigo. Sí, ahí tenemos. Eh, tanque medio allá arriba. Vamos. Nada, nada, nada. Sigo escuchando al helo que es nuestro sí, correcto, venga ahí, zurrale. venga, vamos ¿qué es esto? Eh, una es ¿qué es esto? vamos, vamos, vamos, 200 ah. atrasado me ha atrasado ya se, ya se me escondía detrás del puente ah, perdí un tiempo precioso ese disparo tiene que ir mucho más adelante si no hubiera sido un disparo y se acabó Vaya fallo. Bueno, pues ese tío va para allá. Y eso es un... Era un tiger. Eso es un tanque pesado. Eso no es un tanque medio con esa marca. Y por aquí tiene que estar. Ya se metió por detrás del puente. Venga, tanque medio. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Tiene que estar por aquí. Ese tanque medio y este tanque pesado, pues por ahí delante. A ver. ¡Oh! A, ver, a, ver, a ver, hombre, ahí está el Tiger. Impacto, venga, vamos, venga, me zurra, venga, vamos. Recarga, recarga, recarga, recarga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, venga vamos, queda... Oh, me queda mucho todavía, venga, humo, fuera, vamos, corre, corre, corre, corre, venga, nos quitamos de en medio, muy bien, el tío dispara, estupendo. Venga, con ese humo te cubierto, pero me ha dado lugar a quitarme de en medio, recargar y aquí te voy a esperar. Venga, vamos a ver si el tío no se da cuenta de la jugada. Venga, el humito se va, poco a poco, ahí. Perfecto. El antiaéreo, suena una parrilla antiaéreo. Venga, esa marca, justo delante. Se trata ahora de no perder la zona, esa marquita, venga, vamos con pis, ahí en la pared, venga, paramos el motorcito, por ahí se oye, venga, hombre, ahí estás, ¡Ah, que cuidado, cuidado, que se me escapa, Ahí, perfecto! En la munición. ¿Qué es esto? Venga, antiario La Dispara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Impacto. Venga, vamos para atrás. Tú eres rápido. Tú eres rápido. Marcha atrás. Y ese. Y ese 6. Venga, venga, venga, venga, venga. Vamos a reparar aquí. Ahí estamos. Ya estamos. Tope de batería. Bueno, pues esa jugada nos ha salido bien. Perfecto. Venga, repara. Vamos una cosa rápida. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Venga, vamos a defender. Ah, tengo otros compis más arriba. Los tanques medios. El jefecillo se ha quedado por ahí abajo. Oh, ya cayó uno. Venga. Tanque ligero, por ahí. ¿Quién es? Vamos a defender a colegas... Ahí está, es antiario, parece que es, es antiario. Madre mía, es antiario, claro, si no es otro. Vamos a, venga, están tomando. A, ¿Quién es? ¿Quién es el pollo? Venga, ¿quién es? Venga, sube, sube. Eh. ¿Qué ha pasado? Mi compañero y el anteario siguen ahí en el fregado. Venga, ah, han dejado de tomarla. Puede ser ese que está ahí, que haya caído. Venga, mi compañero viene por aquí. A tomar A. Ah. Venga, pues. Vamos, vamos el lío. Ah, esa marca. Mantened la, presión. la victoria está cerca. Misil. ¿Quién dispara? Ah, mi compañero ha caído. Bien, captura de la zona Venga, vamos, vamos, marcha atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, rápido, ya hemos tomado A. Vamos a quitarlos de en medio. No sé por dónde pueden salir. Aquí la peña. ¿Qué es eso? Venga, este nos ha coscado, vaya tela. Ay, oh, está, estupendo. Madre mía, no sé cómo no me ha visto, tío. Estaría pendiente de no sé. Ha sido una suerte. Venga, pues nada, otro más. Venga, vamos a escondernos aquí despacito. ¡Bah! ¡Rattle! Otro rattle. Es el día de los rattle. Madre mía, ya da tengo... dos bajas por dos misilazos. Venga, salimos con el bichito, con el de 34. Venga, arráncate de 2400. Vamos. Venga, vamos a defender el punto A. Ah, esto está casi ganado, pero es que vamos. Estamos muy lejos. Estaba el rattle ese ahí al lado. Que es? A ver. Y es ese. Puede ser tanque ligero, un antiaéreo no. El tanque ligero sí puede ser el rattle. directamente proyectiles con la punta redonda pero tío, perforantes el enemigo está tomando la zona no me lo digas joder macho tres bajas ya bueno esta partida está en muy muy impacto bien bien bien bien bien bien es la artillería la artillería otro impacto muy bien a ver si sí quien tomando a la han tomado venga vamos rápido Venga, cuidado. Los puentecitos. Vamos, vamos al lío. Venga, estamos cerquita de A. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Es un inglés. Eso es un inglés. Y es con ese, no contaba. Con ese no contaba, pero bueno, es un inglés. Ahí está. Ya sabemos que tenemos un colega. No ha sido un crítico, ha sido un impacto. Venga, vamos a ver el colega. Ahí está. Ahí por ahí disparos. Disparos. A ver, a ver, a ver. 300. A 300 está bien. Son 225. Bueno, venga, más, más o menos. el humo, humo es, alguien ha tirado humo puede ser el inglés este que antes le he dado venga, le otro antiario por ahí disparando hombre, ¿qué es esto? hombre, amigo Ratel, joder ojo por ojo, bien, bien, bien ¿verdad? pero el inglés sigue por ahí ese inglés sigue por ahí un FV pudiera ser ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, diario, ¿qué es esto? Eh... Ah, es muy alto Venga, vamos, recarga, recarga recarga, venga, Pégate el muro, pégate el muro Así ah, desde aquí no nos puede dar Venga, venga, vamos, venga, venga, ¿qué vas a hacer? Te vas a tirar encima, venga, vamos, recarga rápido me no tiempo, vamos, vamos, venga Y crítico, bien, bien, bien, bien, bien. Venga, se ha quedado tontado, venga, recarga rápido Vamos, T-34 Ah, demasiado alto, venga, venga, vamos Nos da tiempo, nos da tiempo, venga, venga Se ha quedado tontado Ahí. Venga, estupendo, destruido. Jo, lo mejor que hicimos fue pegarnos al muro. Lo mejor, profesional 5. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Venga, la zona sigue ahí. Que no la toma nadie. Venga, el rato nos lo hemos cargado. Pero el amiguete este inglés le he perdido la pista. ¿Dónde estás? Somos muy ruidosos, tío. Los tanques rusos son muy ruidosos. Venga. Uf, a ver. D4. Hay Prácticamente nada. Sí, pero tenemos, tenemos que tomar Ahora, amigos, los puntos son nuestros, pero pues lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo los puntos. Venga, unos los compis avanzan. Los tanques pesados avanzan por ahí. A ver si entre todos vamos atacando el punto A. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Aquí sé que está el inglés. Ah, ¿Qué es esto? ¿Avión? No, ah, pues no lo sé. Que sí? que es un avión? Venga, tengamos el punto A. Venga, vamos. Venga, vosotros estáis más cerca. A lo mejor yo sirvo para que a mí me revienten y nos, no se fijen en vosotros. Venga, vamos, vamos, venga, venga, venga. Bien, bien, tomando ah, muy bien, muy bien, muy bien Puente, nada, se está muerto Nada ¡Ah! ¿Qué es esto? Mierda, esa marca no es... No, ese no es, ese es compi ¿Qué me ha dado? Vaya, RU251 Desastre Estaba el tío pegado Pegado ahí al, a los guardarraíles venga, termina de tomar la zona y ganamos, venga, vamos esto no se puede escapar, tío, después de tantas bajas después de esta partida tan movida esas son las partidas que hacen afición venga, venga, vamos toma, venga, vamos bien ahí está muy bien esa va a ser la puntilla pero bueno, el rebu estaba ahí vaya mía, que no lo vi estaba el tío pegado ahí calladito de macho! como pillo venga mejor escuadrón ahí está y visto como no, misión cumplida del cero en el equipo en ciudad del sol vaya partida más chida te ha gustado dale un buen like la mejor manera de apoyar el canal Venga, tercer equipo, 45.275 objetivos, 3 destruidos, 4 críticos, 15 impactos, una zona alturada y un 91% de actividad. Seguimos en la investigación del T80B, ya nos queda poquito. Y, como digo siempre, abajo, en la caja de los comentarios, el enlace para Discord, Facebook e Instagram. Y os dejo también el enlace del canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo vídeo número 106. Primer vídeo aquí en el escenario de Ciudad del Sol. Y nos vemos en un próximo. Chao.